Hola, soy Javi Turrarte y hoy os traigo la nueva serie Silverline de Blackstar. Estos nuevos Silverline cogen la herencia de los antiguos IDTVP series, pero añaden un nuevo DSP más potente, con una emulación valvular mejor, seis respuestas valvulares y seis sonidos, además de nuevos efectos. Con seis nuevas voces de última generación, el Silverline puede conseguir desde limpios cristalinos hasta distorsiones masivas, pasando por crunch de lo más rockero. Con diferentes opciones en 20, 50 y 100 vatios cabezales y combos, este nuevo amplificador tiene hasta seis simulaciones valvulares, entre las que se encuentran válvulas 6L6, KT88, L34 o L84, para conseguir diferentes paletas de sonido americanas, británicas o a medio camino. Tres cámaras de efecto independientes y un sistema de control muy similar al que encontramos en los conocidos amplificadores y el nuevo Silverline puede conseguir hasta cuatro tipos de reverb diferentes, cuatro delays y cuatro efectos de modulación, pudiendo combinar tres de esos efectos simultáneamente. Thank you. Además, como no podía ser menos, toda la línea Silverline es controlable desde el suelo, con el foot switch que ya conocemos, modelo FS10, para poder cambiar entre sus diferentes patches, sus diferentes efectos o incluso trabajar como si fuera una pedalera clásica con pedales tradicionales, activando y desactivando secciones de efecto. <música> Por último, eh, hay detalles como su salida de auriculares, su entrada auxiliar de línea o su novedoso color plateado, además de la conectividad USB que nos tiene acostumbrado Blackstar para grabar y editar, que conforman los detalles finales del amplificador para darle un toque especial que pronto podéis descubrir en las tiendas. ¿Qué os ha parecido esta nueva serie? No dudéis en dejaros vuestros comentarios, darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros para más información sobre Blackstar. Si queréis consultar detalles, podéis visitar blackstaramps.com. ¡Hasta la próxima!